Hola, qué tal? Rrr, ranita del canal aquí café no yo para ustedes. Hoy nos encontramos en Minecraft con Alex y Rancor. Hola, y... ¡Hola chicos. ¡Hola! ¡Hola, hola! hola, chicos. Les quiero decir que los traje en una batalla super épica. Oh! Sí, ¿De una... ¿Qué batalla de qué? Es una batalla de miniatura. ¿De miniatura? ¿Sí, miniatura? ¿Más miniatura? Sí, de miniatura, bueno, ustedes son chiquitos Pero sin sí, más chiquitos ¿Dónde? ¡Oh, enanos! Sí, sí, súper enanos, donde en esta ocasión Tenemos que hacer unos castillos Chiquititos Y luego vamos a colocar soldaditos Como como, como estos, mira, mira mira. Vamos a guapo. Aquí. Mira ¡Oh! como estos, ahí está ¡Soldadito verde! ¡Qué pedo! A ver, quiero a ver, ser sí, tu amigo ¡Soldadito verde! ¡Son soldaditos! ¡Son ¡Ah! soldaditos! ¿Qué pasa si pongo un soldadito rojo? Colócalo, colócate un... ¡Mira! Ver, qué ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, ¿qué ¡Se un o sea, se no? putazo! ¡Se pelean! ¡Hala, hala, hala, hala! hala ¡Ahí está igualdad de condiciones, igualdad de condiciones! ¡Venga! Entonces, es de color equipo rojo, equipo verde ¡Exacto! Vamos a hacer la votación con este dispensador Ya pues, si nos toca el equipo verde Pues nos vamos para el equipo verde Si nos toca el oh. equipo rojo, nos vamos al equipo rojo Bueno, le voy a dar yo de primero al dispensador vamos. ¡Primero las damas! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Le tocó! Sí, no mira, ver, al equipo que querías, al equipo que querías Ya ves no, oh, eh, ¿A quién te refieres tú? ¡Le doy yo! A ver... ¡Verde! ¡Verde, ¿verde, ¿verde también! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡No! ¡No tocó rojo! ¡Qué asco! El equipo, ¡Qué asco! ¡Vencedor! Es el río, ¡Eh! Me falta, pero ¿cómo que qué asco? Es el mejor color el rojo, mira qué hermoso Te dice si al verde es amor, ¡es vida! Bueno chicos, y ahora, les quiero revelar que en esos cofres tienen sus soldados Y en cada cofre tienen un bloque distinto, bueno nosotros tenemos bloque de diamante y ustedes bloque de oro Pues la ¡Hey, cuestión es que qué tienen, gusto. tienen que hacer un castillo de oro y nosotros de diamante Guapo, entonces, colóquense en creativo y nos vamos a construir ¿Te ¿Te hago chiquito! hago chiquito! ¡Miren! ¡Ah! ¡Nos vamos a hacer súper chiquitos como de un piso! ¡Pero que Alexi si nos pisa, nos pisa! ¡Vamos! vamos. <risa> ¡Soy gigante! ¡No, Alexi! Sí. ¡Vamos a construir! ¡Más te vale correr, imbécil! No encuentro fallas en su lógica ¡Vale, empezamos! ¡Ya están en sus puestos chiquititos! ¡Ya ¿Sí? estamos en sus puestos! Vale, Nosotros tenemos que hacer castillo de diamante. Entonces, ¿qué te parece si colocamos el castillo aquí? ¿Qué? Ay, Ostras. Es así, Espera. Pero va a ser un bloque completo. No, no, no, no, no, no. Ya verás. Mira. Tú coges el bloque y con este Aparatito, esta varita mágica Mira, mira, uh, mira, mira, pues y quitando pedazos Y podemos hacer ¡Eh! castillo, Sí, así sí que tenemos Material para el castillo Exacto, así le podemos ganar a esos noobs Del otro lado, habla mucho Son unos noobs eh. Vale, Alexi, vamos haciendo Yo voy a hacer aquí la entradita Para, para nuestros soldaditos oh, Vale, me volví grande <risa> Ahí, ahí, una bien ancha Alexi, una bien ancha Ahí. ¿Cómo que bien ancha? Claro. Le gustan las cosas anchas, eh? eh Santa, Usted Santa. no presione al trabajador. Que ahora soy 10 veces menos productivo porque soy 10 veces más pequeño. No, no, no. Ante más pequeño, mejor. Vale, vamos construyendo aquí. Voy quitando esto para darle forma. Sale aquí la formita. Ok. Eh. No, castillo. Esto va a quedar hermoso. Hay que hacer una entrada de dioses, una entrada una entrada de reyes, bro De reyes, Alexi, de reyes Hay que hacer aquí unos cuadritos, como para unas ventanitas Aquí Y aquí la otra Esto, esto, hay que hacer un cuadrito para las ventanitas, ¿ocho? ¡Eh! Bueno! ¡Copiones! ¿Y con ¿Qué lava? copias? Y con lava ponemos alrededor del castillo para que si no pueden entrar A si colocamos lava, Alexi Luego no, lo dice hey, con Maravillosa jugada ¡Mira! Sí. Uh, ya, ya, todo, ¡Todo lo que hemos quitado! Ok. Me tienes como esclavo. <risa> sí, sí. Yes, sí Estoy esclavizando a la Lexi como debe ser. fin Ay, lo ves trabajando. Mira, voy a haciendo... vale que nuestro ejército sea el más poderoso. Y lo va a hacer, y lo va a hacer. ¿No ves ahorita la batalla que tuvo? Que, pues, wow. visto? Entonces, para pa que se motiven para la batalla, les voy a hacer su cocinita, su jacuzzi, un no, spa. No tanto, Alexi, no tanto, no tanto, porque ellos no van no, a comer. A no van los a hacer guerreros la... hay que traerles premios, bro. Si no, ¿cómo se motivan a batallar? Oh, Dios, Alexi, mira, les voy a hacer aquí un segundo piso para que hacen sus habitaciones y tal. Beto, para que segundo lesca. piso, segundo piso, segundo piso, Beto? Pero quieres <ríe> dejar de copiarnos, ratón. Es verdad, oh, dejen ay, de sí. copiarnos, ¿Qué es los que los gritan a, a los cuatro vientos, ¿no? Es Exacto. Culpa. Mira, Let's see! Yo estoy acabando el piso del segundo piso. Mira, mira, mira. Uh. Ahora este sale... es oh, ¡Oh! Se ve guapo, eh. Sí. Sí, Faltan sí. ventanas y un poco de pared. Sí, ¡Oh, qué guapo, si sí, viste! Qué asco, ¡Oye! Sí. ¡Oye! Tenemos eh? el de la play? Váyase, váyase! ¡Sucio! ¡Colado, colado! ¡No, nah. te no, te nuestro está mejor, ranco tranquilo, ya vi, está feito, está feito. No Nos avergüenzas espiando. Alexi, coloquemos lava, coloquemos lava. ¿Lava? Para <risa> lavar la ropa. No que lavan la ropa, que para que se quemen sus soldados No no, ves que tiene cerebro de doña, por eso dice lavar la ropa Vamos a hacer aquí Es que he estado trabajando tanto tiempo aquí Que ya me preocupo más por los quehaceres que por la batalla Eres como la dama de casa No encuentro fallas en su lógica Mira, Netsi, ya hice el Oh, te estás adelantando con la lava Bro, bro, es que la guerra no se espera Entonces tenemos que actuar rápido, bro Hay que poner lava Lava, lava, lava, lava Para que se quemen la cola el imbécil rompió nuestro castillo <risa> A construir desde cero No puedo controlar mi fuerza Que estoy súper mamado Súper <risa> imbécil <risa> ¿Oye? La decepción Fuerza no es lo mismo que cerebro Comprobado Oye, eh, Vale, Alex, ¿y qué te parece si aquí Hacemos como, como un puentecito Un puentecito eh, Ok, pero entonces no se van a quemar la cola no, o sea, para que pasen nuestros soldados, entonces, ¿cómo van a pasar nuestros soldados? Pues que se quemen la cola ¿Quieres que me queme la cola? ¡Qué asco! ¿Quieres que los soldados se quemen? O sea, no, Alexi, no ¡No, God. ¿Ves? Así, así, así El puentecito así está bien fachero ¿Ves? Ahora... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Ahora, Pues Nuestro casillo está quedando muy guapo, la verdad Está excelente Nuestra base A ver, va a hacer un poco de ventana ¡Mira, Lesslie! Sí! Estoy aquí haciendo una escalerita para que ellos nos vigilen ¿Otro piso? ¡Claro! ¡Oh, la torre! ¡Vamos! Claro. Desde ahí nuestros arqueros van a empezar a dispararle. ¡Fua! ¡Exacto! Ellos no se esperan lo que vamos a hacer y el pozo de lava y nuestras banderitas, bro. Ya tenemos banderas. Somos ¡Hala! Pero. Independiente. ¡Qué hermoso, Alexi! ¡Buah! Esto está muy hermoso, ¿verdad? Hermoso y potente. Porque vamos a ganar. No encuentro fallas en su lógica. Alexi, voy a hacer aquí agüerita unos. Unas basecitas como unas torres de vigilancia. Aquí. Exacto, exacto. Necesitamos vigilancia más exterior. guau bueno, Me estoy volviendo un poco. Como... Conspiranoico con esto de, de, de construir. Sí, sí, ya sí. nos van a espiar, beto. Ya nos van a espiar. Sí, ya ya nos no están todos. copiando. ¿Qué copiando? ¿Qué, ¿Qué copiando? Suye, que nos construye? construye, construye? Nosotros, ustedes los que nos están copiando, sucios. ¿Y cómo sabes que? ¿Cómo saben que no nos están copiando? ¿Cómo saben que nosotros los estamos copiando? Bueno, buena pregunta. Eh. <risa> ten, tenemos espías, Capley. <risa> sí, sí, sí <risa> Y nos están espiando, que sucios Ahorita ¿Eh? que vemos una copia, se los vamos a destruir, mandaremos nuestros soldados. Maravillosa jugada. ¡Guau! ¿Qué, qué, qué hermosa torre. Ahora seguridad sí. de última seguridad. Exacto, exacto. <risa> ¿Qué tienen esos malos de allá? Yo creo que no tienen nada esos malos. ¿Cómo que no tenemos nada? ¿Cómo? <risa> bien, no cuidado, ¿Eh? no te cuidado. No tienen nada. Su castillo está... Es, es un medio, creerle ya, ya queda poco tiempo, ¿eh? Así que apúrenle, apúrenle Tranquilo, que estamos haciendo primero lo más difícil Luego vamos por lo más fácil Va a quedar tremendo tu castillo por uh, castillo pero, que han visto en la vida Pero no creo que va a ser mejor que el de nosotros de nosotros es el Y con torres Seguridad ¡Santo! seguridad por todos lados! Nosotros también tenemos torres Y nos va a quedar muchísimo mejor Uh, ¡Ya veremos! ¡Listo, chicos! ¡Pues así quedó nuestro castillo! ¡Eh, Ricardo! Uh, está muy hermoso! ¿Ustedes ya acabaron, chicos? ¡Ya! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡A ver! Pero... Pero ese castillo... Se... ¡Nos copiaron! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo que nos copiaron? copiamos? ¡Nos, co nos, nos copiaron, copiaron las, las torres! torres. Me mira ese pueblo tan ¿Cómo? ¿Tienen pruebas de que, de que nos copiamos? Nah, yo creo que no tienen pruebas. Bueno, pues ah, la no. similitud es lo mismo que pues el público lo decía. A ver. Da le igual. Le vamos ser. a ganar igual. A ver. Vale, pues. Ok, está algo sencillo de dos pisos. Está es? guapísimo. Mira, le doy un 3 tre... Hasta el puente está mejor que el de ustedes. El de ustedes. Hasta puede subir así. aquí. En las torres. Okay. ¿Qué torres? ¿En dónde? ¿Cómo? Estas ah. torres de aquí te pueden subir y puedes virar, disparar. Aquí también hay más torres también que te pueden subir. Ya, ya, ya. Da igual, eso no sirve Si no tienes un buen ejército Nosotros tenemos el mejor ejército Exactamente, venga, venga Vean nuestro castillo, le van a quedar Uy. Sorprendido, va a ser súper guapo Mire, mire, aquí un puentecito, ¿Qué aquí. Este puentecito? ¿Esto eso, ¿Qué ese es chill? Ca... porque es puente? Es que ese puente se sube y se cierra la puerta Exacto, el suyo No se puede subir, miren, miren Aquí, aquí se hacen los soldados A disparar con flechas, bro ¿Qué va que en ese muro? ¿Qué vamos a ganarle ¡Exactamente! Pero antes, Alexi, cada uno debe traer sus chuchos, sus soldados. Así que vamos a por el cofre y a traer nuestros soldaditos. Pero, a, a ver, a ver, yo me voy a llevar uno de dos de dos soldados, cada uno con dos de a caballos. Pero, pero, caballo, caballo, caballo. Ok, ya los tengo, Alexi. ¡No, loco! ¡Estamos listos! Ah, yo me quiero quedar chiquitito. ¡Hola! ¡Hola! Vale. Los colocamos... Espérate, yo, yo soy está. su comandante. Comandante Alexi. Espérate, espérate Alexi, espérate. ¡Ah! Tengo Rancor! Los colocamos. ¡Entrejército! ¡Mira, sí, ahí ya está, están! ¡Wow! ¡Mira qué ejército más bonito! Y cada uno con sus caballos. ¡Ostras! Bruna, caballos, que se viene, eh. Caballos voladores y caballos ¿Eh? normales. ¡Se les coló uno aquí! ¡Se les coló uno! ¡Se les coló uno, no. ¡Bueno, ese no. es el, que... no. el nuestro! soldadito! ¡Se ya, lo madrean! Ya. ¡No! Ya lo se lo madrearon! Bueno, yo diría ¿no? que empezáramos la batalla, ¿no? ¡Que se quita su. ¡Bueno, vamos! ¡Qué oh, oh, ¡Que la oh, no. masa! si sí, sí, hay uno resguardado en nuestra base Vale, vale, vale uh, ¡Peto! ¡Peto, y fuera de los refuerzos! ¡Refuerzos! ¡¿Qué refuerzos?! ¡¿Cómo que refuerzos?! ¡No, no se vale ¡Ya colocaron esos chuchos! ¡No, no, no, no! no Espera, los rojos vamos a... Espera, van perdiendo los rojos, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que estamos perdiendo, ¡Vamos, chicos, vamos dice, ganando! Que... ¡Van perdiendo, van perdiendo! ¡Ahí, ahí todo ¡Que todo todo. refuerzos Ay. de la aldea vecina! ¡Mira, mira, mira! No, nah, es que yo veo gallito? Yo la verdad veo más verdes Más verdes que rojos Dos mil años más tarde Queda no, uno ¡Eh! oh, <risa> No se vale Ese yeah. último que está yeah. Somos los ganadores